Bienvenidos al podcast de Fotoformación, en el que hablamos de fotografía, de técnicas, de retoque, de iluminación, de formas de trabajar, de formas de conseguir mejores fotografías. La finalidad de estos contenidos es acercar el mundo de la fotografía de una forma fácil. Episodio número 16. ¿Cómo ser mejor fotógrafo? Lo primero que tendríamos que definir es para ti qué es ser fotógrafo ya sea a nivel profesional, a nivel particular. Así que lo que necesitamos mejorar no siempre será lo mismo. Pero básicamente a nivel conceptual sí que podemos definir que lo que necesitamos para ser mejor fotógrafo es mejorar ya sean nuestras debilidades o resaltar nuestras fortalezas. Ya sea hacer mejor lo que estamos haciendo o hacerlo de otra forma o hacer realmente directamente otra cosa diferente. El principal problema suele ser que normalmente siempre buscamos la vía fácil, cómoda o segura para realizar aquello que queremos hacer. No solo en el sector fotográfico, sino normalmente en cualquier aspecto. A esto normalmente se le llama quedarte en tu zona de confort. Es decir, si haces retrato, producto o cualquier tipo de fotografía, sueles hacerla de una determinada forma porque el resultado es bueno o es correcto. Pero esa forma de trabajar muchas veces no la cambiamos para conseguir resultados diferentes. Y ahí es donde viene el problema, porque podemos ser muy buenos haciendo un tipo de fotografía, pero lo más probable es que si siempre hacemos el mismo tipo de fotografía, nos cansemos de la fotografía o de ese tipo de fotografía en concreto. Pero esto puede ser un error, porque ese tipo de fotografía que nos da ese resultado nos puede aburrir o puede hacer que seamos un fotógrafo más como tantos otros que hay en el mercado. Si nosotros queremos destacar o queremos hacer algo especial, lo primero que tenemos que hacer es mirar nuestras fotos y ver si tienen ese algo especial. Cuando miras por folios por Internet y ves esas fotografías de grandes fotógrafos, ya sean conocidos o completamente desconocidos, pero esas imágenes que realmente te llegan, que te asombran, que te hacen admirar la fotografía y te hacen redescubrir ese mundo visual tan atractivo podemos analizar por qué esas imágenes nos llaman tanto la atención. Y si nuestras imágenes no lo están haciendo, algo está fallando. Esto puede ser un problema de técnica, de percepción, de mirada fotográfica o de otro tema. Pero sea cual sea el problema, lo que debemos hacer es ver si nuestras imágenes son vulgares, son típicas o no nos llaman suficientemente la atención, por qué estas no nos gustan, o nos gustan menos, y otras imágenes de otros fotógrafos nos parecen espectaculares. Eso no implica que las tengamos que hacer así ni que tengamos que copiar exactamente a ese fotógrafo, pero podemos ver el concepto de lo que nos llama la atención. ¿Por qué esas imágenes son más espectaculares? Es un tema simplemente de composición, es un tema de iluminación, es algo del o de la fotografía, es una técnica fotográfica o de retoque. Lo que tenemos que pensar es si nosotros seríamos capaces de hacer ese tipo de fotografía. Eso no implica que la hagamos igual. Pero si sabemos hacer ese tipo de fotografía y nuestra fotografía no nos gusta porque no llega a ese nivel o es simplemente diferente, pues podemos ver qué elementos construyen esa imagen para ver si nosotros podemos adaptarlo a nuestra fotografía. Un ejemplo simple. Si estás haciendo fotografías de bodegones y el fondo es tremendamente soso y ves otras fotografías que llaman mucho la atención porque el fondo se integra muy bien, puedes probar otros tipos de fondo. Si la iluminación es plana, sosa y aburrida, ¿por qué otras fotografías que tienen esa imagen diferente llaman más la atención? ¿Qué tipo de iluminación están usando? ¿Están usando una iluminación envolvente? ¿Están iluminando de forma puntual, con iluminación dura, suave? ¿Qué tipo de fuentes de luz están usando? Y esto no implica necesariamente marcas y modelos. Que muchas veces caemos en el error de que, ah, es que este fotógrafo está usando esta marca con este modificador y yo no puedo hacer ese tipo de fotografía. Es posible, pero es posible que puedas hacer algo muy parecido o puedas buscar la esencia de esa foto. Incluso puede ser que lo puedas recrear con luz natural, sin necesidad de comprar artilugios de un precio que a lo mejor no puedes comprar. Pero si entiendes cómo se obtiene esa imagen, pero es muy posible que puedas recrear ese tipo de fotografía adaptado a tu forma de trabajar. Si haces fotografía de paisaje y lo haces en pleno mediodía, probablemente la luz será mucho menos reactiva que si marrugas un poco y estás buscando o el amanecer o un ratito posterior al amanecer, donde suceden cosas cosas más curiosas que la luz de mediodía, que es una luz muy dura, muy vertical y mucho menos reactiva. O el atardecer también puede ser interesante, la hora dorada, la hora azul. Puedes buscar diferentes maneras de hacer la misma fotografía en el mismo lugar a diferentes horas, con diferentes situaciones climatológicas. Si tú ya ves que un día es completamente gris y feo y quieres hacer una fotografía espectacular de una colina, pues probablemente no sea el día más adecuado para hacerlo. Puedes ir y hacer la foto, pero probablemente esa foto nunca va a ser una foto espectacular, ni que le cambies el cielo, ni que trabajes con Photoshop, ni le hagas las mil virguerías de retoque, porque se da una foto sosa arreglada. Lo ideal es buscar un día que sea bonito y repetir esa fotografía para conseguir la base de la imagen que realmente sea buena. En retrato caemos muchas veces en el problema del equipo, que si el objetivo no es adecuado, mi iluminación no es adecuada, pero lo más importante de un retrato es lo que transmite la imagen. Y eso depende de dos factores, de el retratado y la energía que desprenda o cómo esté fotografiando al retratado, que no tiene nada que ver con la técnica fotográfica, y después la técnica fotográfica para conseguir crear una ambientación, un dramatismo, una suavidad, para conseguir transmitir esas sensaciones que yo quiero que la imagen muestre. Si yo creo una ambientación fantástica, pero el retratado está con cara de sepia, el resultado será aburrido y no va a transmitir nada. Pero en cambio, si el retratado tiene una expresión muy interesante, una posición, una, una colocación en una situación concreta y la iluminación es menos reactiva, no será quizá una foto espectacular, pero no será quizá una foto espectacular a nivel técnicamente fotográfico, pero a nivel de transmisión de sensaciones sí que puede ser muy impactante. De hecho, fíjate en fotógrafos de retrato, en los cuales hay un trabajo a veces muy elaborado con la técnica fotográfica, tanto a nivel de iluminación, de composición, el acting del modelo, pero lo importante sobre todo es lo que transmita ese modelo. Si combinamos las dos cosas es brutal. Por otro lado, tenemos retratistas brutalmente espectaculares que simplemente han usado una luz ambiente y han hecho que el modelo se acerque o se aleje de una ventana para conseguir una luz que sea más íntima, que transmita lo que ellos quieren, y a lo mejor un simple reflector, que puede ser incluso la propia pared. Pero la combinación crean esa atmósfera que están buscando y sobre todo se concentran en el retratado que transmita la esencia que queremos mostrar. Como consejo, prueba experimenta, mira lo que están haciendo otros fotógrafos, desarrolla la técnica. Si no tienes la técnica suficiente para trabajar la iluminación, para trabajar la composición, busca formaciones, cursos, vídeos en YouTube, lo que sea para ver ejemplos, cómo se está haciendo a otros niveles, qué eh, técnicas se pueden hacer para conseguir una iluminación intimista, una iluminación dura, una iluminación que cree un cierto ambiente. Esto es básico, pero a lo mejor es tan simple como usar las luces de forma diferente. Algo tan simple como usar una ventana en lugar de un paraguas o usar una ventana con rejilla o sin rejilla. Colocar la luz en una posición muy cercana o muy alejada del modelo, separando la fuente de luz del modelo que estás retratando de forma que la luz llegue solo residual, no de forma directa para crear una ambientación y una luz mucho más tenue, más suave. Podemos inventar o probar muchas técnicas diferentes. Incluso podemos basarnos en las técnicas que nos dicen y probar cosas completamente diferentes en la prueba y la experimentación. Está nuestro desarrollo y ver qué funciona y qué nos gusta y qué no nos gusta. Lo que no es recomendable es hacer siempre lo mismo con la misma fórmula, porque eso da un resultado x o correcto porque nos estamos perdiendo la infinidad de posibilidades de conseguir algo distinto que no hacen los demás que a nosotros nos sugiere algo importante algo que nos llega y si a nosotros nos llega probablemente también llegará a los demás aprovecha todos los momentos que puedas para formarte para hacer cursos para ver cómo se pueden hacer cosas y prueba, experimenta. Mira lo que te estamos explicando en las clases para ver cómo funciona y por qué funciona y sobre eso prueba cosas diferentes. Ahora has probado algo con un fondo oscuro. Pruébalo ahora con un fondo claro, con un fondo de color, con un tipo de iluminación diferente, colocando elementos completamente diferentes. Esto hará que te equivoques muchísimas veces. Pero también te ha de aprender qué funciona, qué no funciona, qué te gusta, qué no te gusta. Y esto es fundamental porque lo que nosotros queremos, si queremos ser mejores fotógrafos, es no hacer las mismas fotos que hace todo el mundo. Hacer fotos que sean nuestras, que sean únicas a ser posible, que transmitan algo de nuestra alma o del alma de lo que estamos fotografiando. Y para eso tenemos que probar, experimentar, equivocarnos y encontrar cada vez un nuevo camino. Si siempre hacemos lo mismo, caeremos en el aburrimiento y nuestras imágenes siempre serán lo mismo, de la misma forma. También es cierto que cuando tenemos que hacer un trabajo o un compromiso, esas fotografías normalmente buscamos la forma fácil y segura de que el resultado sea correcto. Pero esto no impide que una vez tengas esa fotografía hecha, prueba cosas diferentes. Prueba aquella idea que tienes, esa postura diferente, esa iluminación, ese modelado o ese, esa composición o ese atrecho diferente. De forma que consigas otra versión completamente diferente. ¿El resultado es malo? Pues simplemente eso lo rechazas y te quedas con la versión estándar que has hecho siempre. A lo mejor no es tan bueno como tú pensabas que podía ser y el resultado no te acaba de dejar satisfecho. Bueno, pero a partir de ahí puedes probar diferentes variables para... Para mejorar ese resultado. Quizá no en esa sesión, quizá en otra, pero cada vez irás probando diferentes elementos. Que el resultado realmente era es espectacular, Tendrás la foto estándar que haces siempre y además tendrás una nueva versión completamente diferente que puede dar ese plus adicional, ese valor que antes no dabas o que no daban los demás. Y con eso puedes ir siempre siendo mejor fotógrafo. A nivel de negocio exactamente lo mismo. Si te enfocas hacia un mercado, hacia un tipo de producto, hacia un tipo de servicio, eso puede funcionar mejor, puede funcionar peor. Pero puedes probar diferentes variables dentro del mismo sector, dentro del mismo tipo de servicio pero que sean diferentes, a ver si funcionan mejor, funcionan peor o a ver qué feedback te da el cliente. En función de lo que vas viendo, vas adaptando, igual que las tarifas de precios. Cuando empiezas pones un precio porque crees que eso tiene que ser rentable y que el cliente no lo va a ver como un precio inalcanzable. Empiezas poniendo un precio que crees que es rentable y que crees que el cliente puede pagar. Pero a partir de ahí vas cambiando la fórmula de vender el precio, vas adaptando el servicio para que se adapte a las necesidades del cliente. Pues no tienes por qué encasillarte puedes ir buscando diferentes fórmulas para que el negocio sea siempre lo más rentable posible, pues tanto en técnicas fotográficas como en técnicas de venta, en temas de marketing, siempre tienes que ir probando para conseguir encontrar una mejor fórmula que la que ya tienes actualmente, si no caerás en el encasillamiento de hacer siempre lo mismo, de la misma forma y aparte de aburrirte nunca vas a mejorar como fotógrafo espero que este podcast te ayude a cambiar la mentalidad, a arriesgarte y a probar cosas nuevas, que al fin y al cabo es lo que nos va a conseguir ser mejores fotógrafos tanto a nivel fotográfico como a nivel de negocio. Nos vemos en un próximo curso o episodio.